Oh, oh, oh. Calma. Oh. La idea era pasar piola, pero Me voy un ratito a andar en bici. Tengo que inflar un poquito los neumáticos. Venga para acá. Así Tito no le va a hacer daño. Venga, Estamos. Muchas gracias, señor. Vamos estamos ir de las zapatillas. Sí, me siento muy combinado hoy día. Casi que va a decir profesional. Casi profesional. Los calcetines no van a estar arrugando. <ríe> Los calcetines, weón, bueno, ahí. Ya, vámonos cabrón, al fin. la voy a esto un poquito para adelante porque esta es L de verdad. Y aún así me queda un poquito chica. Estoy seguro de esta horquilla tiene tokens porque estoy con 30 sac Igual vale es durita. Está muy progresiva. Los pedales, acros, forma rara que tienen estas cuestiones. Y esto tiene transmisión XT. Con bloqueo, qué rico, bueno. A mí me gusta mucho SRAM. Sobre todo por la practicidad de, del bloqueo para sacar la rueda, pero Chimano pero está con un bloqueo bueno, weón. Buen. Duran. Oh no, mis manillas, disculpen. Oh, esta vale cambió la postura con todo, weón. Bueno. Qué lujo. <ríe> Grande cabrón. Vamos por Uy, va. oh, cuidado con esta rama. No veo mi línea. <ríe> <risa> esta bicicleta pasa por arriba de todo, weón. No. <risa> Permiso. <risa> Pegándola a todo. <risa> <risa> oh, oh, oh, oh. oh, estos frenan, no frenan. Oh, es tan... Oh, es tan sucio que no frenan nada. Oh, esta bicicleta se agarra brutal, weón. Córrate, escondida. <risa> Cállate. <risa> Cállate, mierda. <risa> Oh. Ah, tengo que apretar los frenos súper fuerte comparado con mi bicicleta. ¡Uy! ¡Oh, ¡Oh! Marquito en laystone, ¿qué está haciendo? Pasa por arriba de todo esto. ¿Qué pasó? Go, go, go. <ríe> Alcanzar a Marco, mala idea. Dele, dele, dele. la garra está brutal. <ríe> <ríe> ¡Marquito! ¡Oh, ¡Se oh, oh, oh, ¡Oh! golpe! ¡Go Candy! ¡Go! Bicicleta tío, weón. Bueno, el rock garden hice es la línea que quería. Sí, pues esa weá se come el hoyo a fondo. Es bro. grande, weón. Tiene una buena calobuca por ahí. Yo lo vi de frente y de repente toco el freno. ¡Alcancé una, alcance! ¡No puedo quedarte en atrás! ¡Parto! pa. Démosle, cabrón, los saltitos? Oye, la visera, weón. <risa> Esta bicicleta tiene mucho agarre o es, es muy loca. O, o siento el contraste demasiado fuerte con la B Twin. de la Betwin? Vengo de la B Twin, fue la última que anduve. Y, ojalá que no se haya caído. Y se me repaló la rueda y seguí corriendo. ¿Todo bien? ¿Qué les pasó? Te fuiste de postiza. Ah, se dobló se partió el y la Trata de dejarla a lo justo y la deja en un cambio y no la mueve más. No por arriba. Sí, porque enderezar la postiza, arriesga hay... sí, y que se quiebre. Bueno, suave. Oh, oh, oh, oh! Reventando la calle para el lado. No tendré la visera muy alta Marquito, no. tenía calcetines, es que se me olvidó como si estuviera... en oficina, bro? vengo saliendo de la pega ahí, ahí ¿cómo está mi rombo? A mí me gustan los calcetines cortos y creo que los caros me mandaron cortos, pero corto. no me, me siento corto. como si tuviese medias, sí. <ríe> medias largas. Marquito, ¿ya no había bien frenado? Ya. Sí. ¿Para que Handy no se mate? Sí. Y palito sobre todo, que sí. se anda cayendo todo el rato. <ríe> Día me cayó, ¿eh? <risa> La cantidad de estupidez, ¿eh? <risa> No veo cabrón! No veo para adelante. ¡Qué wey! ¿Qué suena? Le estaba pegando con algo. ¿No? Tengo boli, tengo un sonido medio raro, weón. Bueno. Para oh. un poco, ¿Qué? ¿Qué? la... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? pasó, Yo de los ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Pica, ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Empezó a sonar un clac que pensé que lo estaba pegando con algo, pero no. Sigamos un segundo y se vuelve a ¿Qué fue eso? Man? Eso fue muy extraño. <ríe> Qué gracioso va. <man>. Oh, ¡Grip! <ríe> Barrito, <risas> <risas> a los racing. Me di media vuelta la pata. sí se te rebaló la delantera. Rodilla un poco. Déjame ver si se me pasa esta va un poco. Me voy torcido un poco la pierna. Buenas rodillas, ¿no? Apañaron. Les di de lleno mi rodilla. Gracias, Pablito. Una lesión es lo peor que me podría pasar ahora. No creo. Tiré a rodar, pero la pierna se me quedó trancada en algún lugar. Bueno, sí. Ahora se me está pasando, ahora es más el golpe en la rodilla, creo. Oh. A la bici no le pasó nada. Acá me fui, cáchate. Sí, aquí. Sí, Me estaba pidiéndole. Lo traté de doblar arriba y no me di cuenta que no hay apoyo. Mi manillar está más doblado que la Esta ¿Quién dijo que está derechita? Yo tuve el privilegio y después de haberme pasado, igual bueno, me pasó y me dijo, ¡Ata, ta, ta, ta! Y yo dije, ¡Vaya! Le dije, ¡córrete Pablito! Saqué el muñeco de verja y le comencé a pedir. <risa> <risa> me puedo tirar adelante un ratito para relajar y si decir, <risa> <risa> uh, que te suelte, cabrón. Uf. ¡Uy, uy! Nada. Se me pasó todo. Go, oh, go, go, go. qué manera de no decidir. No, grip, no grip, uy, ¿por qué te la hiciste? Oh, maldito majo, la piña, es la el, piña. Mario Kart. <ríe> Le tiraste un. <ríe> ¿Está bien? Hola, buena, buena. La piña fue como, no. <risa> Pablo le tiró una piña a los maños, le tiró un plátano Moraleja, no se acerquen a Paldito, ¿vos? nos está botando a todos You don't mess with the Pablo <risa> Vamos a arriesgar a seguir este nuevo. <risa> <risa> Paldito, peleándolo todo! recta brutal me encanta <ríe> <¡Whoa! susurra> muy bien gracias por no matarme bueno ya comiéndote la red, dije este bueno, en cualquier momento me tira una piña, weón. Terminemos lo que empezamos. Oye, hoy, qué linda esa, la que yo soy. Dale. Es del 95. Ah. La, la compré cuando era joven. Una palfa con Monster Teo con Chiver. Ya vamos. Oh, weón, se puso bélico. Oh, salió volando gigante este Pista buena esta. Oh, como está ese hoyo? ¡Pam track! Uh. Está divertida, está bici weón. No recorre mucho y no amortigua todo brutal, pero está va a ser 29. ¡Uf! ¡Uh! ¡Uh! rompiendo peralte. ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! Marquito se volvió loco. Hoy que te dejaba colgado, rato ese salto fuera del peralte, pagando todas las piñas. Uno que le entraste fuerte y dije ya un poco más despacio. De SORRY SORRY SORRY NO HICE Dale Jandy, tírate de tu uh. no, no, tome obo, Sí, parece. De... todos medio abolleados ¿Quién huele mal y vive en un pantano? ¡Oh! <ríe> Germán Bergen El cartel gigante Acá a la izquierda ¿No? <ríe> oh, Mira, a como controla el ¿Tú? grupo! Lo tapa el.. Ahora la cámara. Ahora es cámara manca ¿cachai? Claro. Bájate, bájalo, tiralo un poquito más bajo y mándate al corto para que cachis como es. ¿Para qué voy a caer corto si puedo caer largo? Si podéis tirártelo de una con dos, vai pobre. Marquito, te quiero ver. Tu freno Igual. Ver, ¿eh? sí. ¿En, la, en, la en la curva así. Entr Marco, entra sí. un poquito más despacio a la meseta, como yeah. para que la copís, pop caís más tranquilo. Lento? Pero el pelante te entregáis y no tocáis freno hasta claro. salir. Sentí que entré muy rápido. Ese volaste caleta y acá caíste corto. <risa> aquí fue como atrás. Cuando corra ese pelante allá y esta parte de acá no, me va a quedar brutal. Sí, sí. inestable. Sí. Fue sí. la antiparra. Oh, me duele la rodilla un poco, bueno. Cago a penda. Cabros los quiero. ¿Grabaste eso? <risa> Está todo documentado. No, no, pero es que en México se ríen porque cabros allá es... Eh... <risa> <risa> sí, y Manubrio en España es... Y ¿Me compro sigue acá? O resucitó. ¿Sonó en algún minuto? No. no. Ojalá que haya guardado la última toma, bueno. Ya, usted voy a poner a dar la explicación más bacán del mundo, dale, dale, Pablito, yo te voy a creer lo que digas. ¿Qué les pasaba a los niños en este salto? Ya. Que los dos entraron como el por el medio y no por bien arriba, bueno, entonces cuando llegaban ahí al medio del, per del peralte como que lo rompían. Como que iba como... ¿Doblo más arriba yo, no? Sí, como que tú, como que tú lo tomáis más afuera. Ah, entonces, ¿sabéis qué estoy haciendo? Estoy, este lo estoy tirando de punta izquierda a punta derecha y entráis claro, listo para el peralte tranquilo. Ahí como más, más redondo. Según yo estaba arriba, pero creo que es porque me da, da miedo ¿no? Sí, como que te falta harto No, el escaleta de tierra te va a atajar Sí Bacán ¿Ahora sí? Vamos va. El niño piña El niño piña <ríe> El sabotaje en persona El sabotaje mismo <ríe> que Bien, el forrazo de Marquito claro. Leyton fue, weón ¿Qué pasa, Marquito? ¿Te soltaste? No, no, Me asultaste. no. Me que arranca. Sirve para otra batalla. Ya, Jandito, las esperanzas están en ti. Ábrete en el penalte. Vamos a caer encima acá. <risa> <friisa> ¡Oh! ¡Uy! Parece... ¡Amigo! la vista turbia. <risa> Salida, abajo arriba, man. Parece que algo en la explicación ahí. Funcionó el sí. tip técnico. Ay, me rompé la pierna. Derrochando estilo, Jandito. Mirá, entonces oh. no Wow, Como le entró al penalte. Todo lo hizo rico. Ahí te fuiste por el medio de nuevo. Se te olvidó. Un ¿Sí? tip del día. Es que ahí no lo llegaste como bien, güey. ¡Perfecto! Bueno, ¡Dale, no <risa> <risa> ¡Dale! Ya, dale. Silencio ya, estamos grabando. El ¡Corte! Cámara en el estudio. ¡Pip! Claro. ¡Cámara! <risa> <risa> ya, hoy día probamos la bicicleta de la Valentina con más ganas que nunca, creo. Y la seté un poco más para mí andar el manillar. Esta ya es así que el manillar lo tiré un poquito más para adelante. Puse las manillas de freno más en la posición que a mí me gusta. Le seteamos el sac, no, perdón, Handy le setió el sac para mi peso, gracias amigo. <risa> se portó bien la bicicleta, no es una endurera de tomo y lomo, es una bicicleta de trail, tiene 140 milímetros de recorrido adelante y atrás, no es como que se coma todo, pero te da esa sensación de que la bicicleta te está apañando con la mayor parte de los baches. Es 29, hoy día es Particularmente no me topo la rueda en el poto, que es el mayor problema que tengo con esta bicicleta Y pasaba por arriba de todo, en el rock garden de una de las pistas ahí arriba se sintió bien Los frenos no son los mejores, los tengo que apretar mucho más fuerte que mis frenos habituales uh, Los pedales anduvieron bien, ¿quién tenía experiencia con estos pedales? Yo los acros no, no te me, gustaron. No me gustaban. Y hoy lo encontré que anduvieron bien. Es, es chistosa la forma que tienen, pero eso es parte del diseño. La transmisión sonaba un poquito, pero claro, acá suena, por ejemplo. <risa> eh, con un poquito más de protección probablemente la transmisión sería mucho más silenciosa porque el embrague de esta pata de cambio está funcionando brutal. El porrazo que me puse fue mi culpa porque traté de meterme con palito y palito me dijo, bueno, lo lamento. Mm. Más allá de eso la bicicleta se portó bien, así es que creo que no tengo mucho más que decir en verdad. Hasta el próximo test Y ver que sigue aguantando Que la Valentina la ocupe su bicicleta Me <ríe> voy perdón por el maltrato que le dio hoy día No sí. que está grabando ya no vamos Ya a Marquito eh, Hasta el otro Si quieres seguir viendo Bastis para votar a tu amigo en el cerro Dale like Dale un like Si quieres seguir estropeando tu rodilla de anciano <ríe> compártelo. Pues... <ríe> <risa> Esto este, este es el peligro de dejarle todo en las manos a Marquitos Leito, me tiene un palo Suscríbete si quieres. si quieres No, no, es que es una obligación no, no, es que si quieres, es te suscribes o te suscribes Marquitos Leito es todo un jefe